Hola jóvenes cómo están todos sean bienvenidos una vez más a este canal anatomía educando para el futuro esta es la segunda parte del aparato circulatorio ya que en la primera parte estuvimos hablando de las principales venas del aparato circulatorio específicamente los grandes vasos concentrados a nivel torácico en esta ocasión vamos a hablar del corazón y las principales arterias que son también parte de los grandes vasos solamente nos enfocaremos a nivel torácico espero que puedan disfrutar de este contenido que les sirva de mucha ayuda, vayan a ver el video número uno, la primera parte, donde estuvimos hablando de las venas, su formación, su distribución, dónde se originan, dónde terminan. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ya que este es un complemento también, vean este video que le puede servir de bastante ayuda. Sin más preámbulo, iniciamos con el contenido del día de hoy. Aquí tenemos, jóvenes, el corazón. Tenemos una imagen del corazón para que ustedes puedan determinar sus características. Estuvimos mencionando que el corazón acá en la parte derecha tenemos la vena cava superior que va a desembocar en la aurícula derecha. Eso lo estuvimos mencionando en el video anterior. Mencionamos acá la vena cava inferior que va a desembocar también en la pared inferior de la aurícula derecha. Estuvimos viendo también la vena ácidos acá. En esta ocasión vamos a mostrarle las arterias. Vamos a seleccionar aquí la arteria aorta. Y luego vamos a mostrar las demás. Vamos a darle aquí para mostrarle solamente las arterias. Y vamos a eliminar las venas. Sistema venoso. Entonces las venas vamos a eliminarlas todas. Seleccionamos. Y nos quedamos con las arterias. Bien. Con respecto a esas arterias que mencionaremos. Que son grandes vasos. Tenemos ahí la arteria aorta, que es el principal vaso sanguíneo aquí, que es el que se encarga de la distribución de la sangre en todo nuestro sistema. Y vamos a hablar también de otra arteria, que es la arteria pulmonar, que también la estuvimos mencionando en la parte del sistema venoso. En este caso vamos a mostrarla acá para que ustedes simplemente puedan conocerla ya que en el video pasado dimos detalle de ella, cómo penetran a los pulmones, para luego hablar de la formación de las venas pulmonares. Bien, en esta ocasión, vamos a ver, aquí, esto que se ve acá es la arteria pulmonar, aquí. Esta es la arteria pulmonar, recordarle a todos ustedes que las arterias se van a originar en los ventrículos y las venas terminan a nivel de las aurículas unas se originan otras terminan en cuanto a la arteria pulmonar que tenemos acá esta se va a originar a nivel del ventrículo derecho esto acá es el ventrículo derecho el origen de la arteria pulmonar o tronco pulmonar luego esa arteria pulmonar a nivel de la cuarta vértebra torácica si proyectamos acá posteriormente esto acá viene siendo t6 pero a nivel de t4 es el lugar donde va a bifurcarse esa arteria pulmonar. Miren allá. A nivel de T4 es el lugar anatómico o la referencia anatómica que tenemos como importante. Donde la arteria pulmonar se bifurca. También la tráquea en el cadáver se bifurca a ese nivel. ¿Qué sucede? Esa arteria pulmonar se bifurca en una arteria pulmonar que va hacia el lado izquierdo. Se llama arteria pulmonar izquierda. Y la arteria pulmonar derecha. Luego ellas penetran a nivel del pedículo pulmonar. ilio pulmonar. Y luego acá... Van a ramificarse en sus distintas ramas para el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior del pulmón, del pulmón derecho, lóbulo superior y lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Eso es importante tenerlo bien presente. En cuanto a la arteria aorta, acá ya terminamos ahí con esa parte de la arteria pulmonar. En cuanto a la arteria aorta, es importante conocer lo siguiente. La arteria aorta va a tener diferentes segmentos. Ella se origina a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede? Ella va a tener esta porción que es la porción inicial llamada porción ascendente de la aorta y va a dar acá el origen a las primeras ramas colaterales que emite la aorta, que son las arterias coronarias. Tenemos la arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Esas arterias coronarias son las que van a irrigar el corazón. Más adelante, cuando demos irrigación del corazón, vamos a mostrarle esas arterias y dónde se distribuyen. Pero ya saben. Primera porción de la aorta se llama aorta ascendente o la raíz de la aorta en este caso. Luego tenemos una segunda porción que es la porción horizontal, a esto lo conocen como arco de la aorta, esta parte acá. Y del arco de la aorta va a dar origen a diferentes arterias. En este caso, dará origen a la arteria brachiocefálica, dará origen a la arteria carótida común izquierda y dará origen también a la arteria subclavia izquierda. Esos tres troncos que se ven aquí son muy importantes, o los tres principales troncos que emite ese arco de la aorta. Recordar no confundir el arco de la aorta con la porción ascendente. La primera rama que sale del arco de la aorta, en este caso una pregunta de examen, podemos realizarla de esta manera. ¿Cuál es la primera rama que se origina del arco de la aorta? La arteria braquiocefálica. ¿Cuál es la última rama que se origina del arco de la aorta? La arteria subclavia izquierda. Ese, esa arteria braquiocefálica dará origen luego a otras arterias que son la arteria carótida común, derecha, y la arteria subclavia, derecha. Eso es a nivel cervical. Ya las demás son a nivel intratorácicos, estas dos que mencionamos aquí, que son directamente de la aorta. A ese nivel, entre la braquecefálica y la carótida común, puede originarse una arteria que es inconstante, llamada arteria tiroidea IMA. Esta va para el ismo de la glándula tiroides, que corresponde acá a la arteria... Tiroidea IMA de New Bauer. ese es el epónimo que se utiliza. Es inconstante esa arteria pero puede aparecer a este nivel. Vamos a ver otra parte importante de la aorta y es la porción descendente o aorta torácica, acá. Esa aorta va a descender acá, el arco de la aorta va a convertirse en aorta descendente o aorta torácica descendente. También lo conocen esa parte, la unión de la, del arco de la aorta y la porción descendente, el origen de la descendente como el callado de la aorta, que sería esta parte posterior aquí. En cuanto a las relaciones que tenemos que tener en cuenta acá, recuerden que la aorta tiene una porción que se va a encontrar recubierta por pericardio, que es la porción ascendente, y una porción que se va a encontrar en el mediastino superior, que viene siendo acá esta porción del arco de la aorta. Es decir, la aorta la vamos a localizar en el mediastino medio, la que está recubriendo acá, por el pericardio, mediastino medio. Vamos a encontrarla en el mediastino superior y vamos a encontrarla luego en el mediastino posterior. Esos son los tres mediastinos que vamos a localizar la aorta. También podemos evidenciar aquí, miren, la punto de referencia entre la vena cava superior y la arteria pulmonar. Encontramos la aorta acá. Luego vamos a mostrarle la aorta descendente, la aorta torácica descendente. Esto acá, T4, T5. Entonces esa horta torácica descendente se va a relacionar aquí con la columna vertebral. Acá podemos ver columna vertebral y recordar que va a pasar por detrás del corazón. A este nivel se va a relacionar también con el esófago. Si ponemos aquí parte del tubo digestivo podemos mostrar ahí el esófago que va a descender y esas dos estructuras van a estar en relación ahí. Acá el esófago y acá la aorta. Otra cosa importante, y es que esa arteria aorta descendente la va a labrar un surco a nivel del pulmón izquierdo. Si colocamos acá el aparato respiratorio, podemos evidenciar ahí, déjenme ver, desde atrás, quitamos la parte ósea para mostrarle esa relación que tiene la aorta con el pulmón izquierdo. Aquí podemos ver el pulmón del lado izquierdo en sí, y esto... Aquí en la cara posterior, en la parte posterior, específicamente detrás del pedículo pulmonar o detrás del hilo pulmonar, es que vamos a evidenciar ese surco. Vamos a colocar la parte del esófago que también, recordarle que puede labrar un surco tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo. Quitamos esto, quitamos los pulmones y seguimos mostrándole acá las distintas ramas. La aorta va a dar ramas, va a dar ramas, la aorta torácica va a dar ramas para el esófago, son ramas esofágicas. Va la rama para los pulmones que son las ramas bronquiales, vamos a ver aquí, esas ramitas pequeñitas que se ven acá, esas son las ramas esofágicas que van para el esófago, vamos a ver esta que se ve aquí, miren, esta que se ve acá, déjenme seleccionar, esas son las ramas bronquiales que van para los pulmones, recordarle que las arterias bronquiales son las que van a irrigar los pulmones y por último vamos a ver también aquí estas ramas que son las frénicas superiores que son ramas las últimas ramas de la arteria aorta torácica esa arteria aorta torácica luego va a atravesar el orificio del diafragma y se va a convertir en aorta abdominal ya esto acá son ramas de la aorta abdominal y hasta ahí termina la aorta torácica esto es el vaso sanguíneo arterial más importante que ustedes tienen que saber y la discusión de este vamos a pasar ahora a... Hablar un poco del de corazón. Ya los demás, lo que se evidencian aquí, eso se habla en el cuello. No vamos a abundar de ello, de las carótidas, la braquecefálica y la subclavia. Se hablan en el cuello, no se hablan en el tórax. Vamos a hablar ahora del corazón. Con respecto al corazón, jóvenes, saber las principales estructuras que lo conforman. Saber que el corazón tiene acá diferentes caras. Tiene una cara anterior. Acá tiene una cara anterior, también conocida como esternocostal. Tiene una cara pulmonar izquierda, que viene siendo esta. Y tiene una cara que va a ser la cara diafragmática, que va a ser esta parte acá. ¿Entendido? Tiene una base formada por las aurículas. Tiene un vértice formado principalmente por el ventrículo izquierdo. Pero en sí son los dos ventrículos. En su gran totalidad, ventrículo izquierdo. Y ese corazón podemos tener en cuenta de que saber el peso. Me van a dejar en los comentarios cuánto es el peso normal del corazón en un hombre y en una mujer. Para ver si ustedes están activos viendo este tipo de contenido. Peso normal del corazón en el hombre, cuánto es. Peso normal del corazón en la mujer, cuánto es. Eso me lo van a dejar en los comentarios. ¿Entendido? Una tareita ahí. ¿Qué sucede? El corazón para su estudio, ya mencionamos las caras, mencionamos el peso, mencionamos su forma. La forma es de una pirámide triangular. Por las tres caras que tiene. En este caso vamos a evidenciar acá las distintas porciones. Tiene acá una aurícula que es la aurícula derecha. Tiene acá otra aurícula que es la aurícula izquierda. Tiene los dos ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y recordar que en su interior tiene cuatro cámaras. Que son las aurículas y los ventrículos. Que son las mismas que estamos mencionando acá. En la cara anterior o esternocostal podemos evidenciar este surco. Podemos ver un surco que se llama surco aurículo ventricular surco aurículo ventricular derecho por ese surco aurículo ventricular derecho discurre acá la arteria coronada derecha Apréndanse eso luego tenemos otro surco aurículo ventricular izquierdo por ahí va a discurrir la arteria vamos a seleccionar esta parte para quitar esos elementos que no me interesan ya solamente me interesa el corazón vamos a quitar todos estos elementos que están aquí y demás y no quiero verlos ahí Recuerden, jóvenes, suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, compartir estos videos, que les servirá de mucha ayuda a todos los colegas de ustedes, de anatomía humana. Y recordarles que es importante todo este tipo de contenido que estamos discutiendo. Vamos a limpiarlo un poquito más. Esto se llama disección, jóvenes. Disección virtual. O digital. Entonces, quitamos esta que son las frénicas superiores. Ocultamos estas dos y listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. En la cara anterior del corazón, podemos evidenciar acá la, la cara externo -costal. Vamos a buscar una imagen bien, más limpia. No me gusta esta. Vamos a colocar esta. Bien. Bien. Con respecto a los surcos, tenemos también un surco, que es el surco interventricular. Por ejemplo, aquí vemos el interventricular posterior en la cara diafragmática. Por donde discurre esa arteria, que se ve ahí que es la arteria descendente posterior o arteria o arteria descendente posterior o también conocida como interventricular posterior. Se me está olvidando los nombres, ¿qué es lo que pasa? Interventricular posterior o descendente posterior. Ese es el nombre de esa arteria ahí. ¿Qué sucede? También es muy importante saber, jóvenes, con respecto a las cavidades en la configuración interna del corazón, las cavidades que estuvimos mencionando. Cuatro cavidades. Tenemos las aurículas y los ventrículos. Aurículas o atrios y los ventrículos. ¿Qué va a separar esa aurícula de los ventrículos o ventrículo de ventrículos? Tenemos acá, por ejemplo, este tabique, que es el tabique interventricular. Ese tabique va a separar ambos ventrículos. Nítido. Tendremos un tabique también entre las aurículas, que es el tabique intera interatriar o intraauricular, que va a separar las dos aurículas. Y muy importante, esta válvula que se ven acá, que son las válvulas auriculoventriculares. Auriculoventricular derecha, conocida como válvula tricúspide, y esta es la auriculoventricular izquierda, conocida como válvula mitral. Acá. Podemos ver aquí ese tracto de salida formado por una válvula. Esta es la válvula pulmonar. Aquí podemos evidenciar una válvula pulmonar formada por una válvula, una válvula anterior, una válvula que es derecha, y otra válvula que es izquierda. ¿Entendido? En la órtica, la válvula órtica, también conocida como válvula sigmoidea, esa válvula órtica también va a tener la similitud a la de la pulmonar, pero a diferencia que va a presentar los orificios laterales, que son los orificios de las arterias coronarias. Entonces, vamos a evidenciar también acá, con respecto a esas estructuras, saber de que las válvulas estarán conformadas por un anillo fibroso, las valvas, los músculos papilares y las cuerdecillas tendinosas. Por ejemplo, aquí podemos ver esta valva que se ve aquí, que es una de las partes de la válvula auriculoventricular derecha. Esa es la valva, la, la valva sectal, que se pega aquí con el tabique. Esta que se ve aquí es la valva anterior y esta que se ve acá es la valva posterior. Tiene tres valvas, posterior, sectar y una que sea anterior. De este lado, vamos a ocultar esta vena. Y vamos a ocultar esta arteria. De este lado, en la válvula auriculoventricular izquierda, que es la mitral o bicúspide, tiene aquí justamente una válvula sectar y otra válvula que se va a encontrar aquí, que es la válvula posterolateral. ¿Entendido? Esas son las válvulas que tenemos en cuenta. Aquí, con respecto a los músculos papilares, los músculos papilares son estas estructuras aquí que pertenecen al endocardio, Saber que el corazón tiene tres capas, tiene una capa externa conocida como epicardio, es esta, el epicardio. Tiene una capa media que es conocida como miocardio y una capa más interna conocida como endocardio. Endocardio, miocardio y el epicardio conocido también como pericardio, eh, ceroso, pericardio visceral. ¿Entendido? ¿Qué sucede? Esos son los músculos papilares. Los músculos papilares van a tensar estas cuerdecillas que son acá, las cuerdecillas tendinosas para que puedan cerrar las válvulas. Y en sí, así funcionan las válvulas. Esto se cierra para impedir el retorno venoso de la sangre, el retorno de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas. Al igual de este lado. Tenemos aquí músculo papilar, tenemos acá la cuerdas tendinosas y estas son las válvulas. ¿Entendido? Así funciona. Si hay una incompetencia, en este caso la, valva, la válvula no se cierra bien, y la sangre se está devolviendo en pequeña cantidad, ahí tenemos una insuficiencia valvular En este caso, si la sangre se cierra, si la válvula se cierran pero dejan una apertura, y la sangre va a eyectarse de manera, eh, en pequeña cantidad, ahí tenemos una estenosis de la válvula. ¿Entendido? Hay una estrechez. Pero si se cierra, y este, por ejemplo, se cae, se, se por ejemplo aquí, un músculo papilar de esto se rompe o una cualecilla tendinosa, esto va a prostituir hacia, hacia el otro lado, en este caso. Ahí vamos a tener un prolaxo de la válvula. En este caso, prolaxo de la válvula tricúspide o, pro o prolaxo de la válvula mitral. Esos son términos bien importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Con respecto a la demás estructura, por ejemplo, aquí vemos la aurícula izquierda. Estas son las venas pulmonares que vemos acá. Venas pulmonares del lado derecho, del lado izquierdo. Y eso hay que tenerlo bien presente. Recuerda que ya vienen de los pulmones. El sistema de conducción del corazón. Eso lo hablaremos ya más adelante para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos. Vamos a ocultar esta parte. El sistema de conducción del corazón formado acá por el nodo sino, sino, sinusar o sinoatrial. Tenemos aquí estas que son las... Estos son los fascículos internodales es el anterior, el fascículo internodal que es posterior y el fascículo internodal que se ve acá que es el medio. Esos fascículos internodales que van a, a terminar acá en la parte del nodo atrio atrio el nodo auriculoventricular que es el nódulo que va a ser el segundo marcapaso si falla este, el nodo, nodo sinoatrial o el nodo usar que se localiza próximo a la desembocadura de la vena cava superior a nivel de la aurícula derecha. Eso sí. Aquí podemos ver, por ejemplo, esas estructuras que son los fascículos del famoso haz de His que van a formar ya después en la parte final, que estas son las fibras de Purkinje, que ahí la vamos a tener. Eso es en el tabique interventricular y luego esto acá en la parte derecha y en la parte izquierda que tenemos ahí la famosa fibra de Purkinje. Y saberse cuánto es el impulso eléctrico de cada una de esas partes. ¿Entendido? Eso es lo que tiene que aprenderse ahí. Eso es lo más básico que ustedes tienen que conocer con respecto a la anatomía del corazón. Aquí podemos ver el seno coronario. Ya una persona que nos ha preguntado en el video anterior. Tenemos venas cardíacas menores. Esas venas que se ven aquí, vena cardíaca media. Esta vena que se ve acá, que es la vena cardíaca menor. Y aquí vemos esta estructura que es conocida como seno coronario. Ese seno coronario va a recoger la sangre del corazón y la va a llevar hacia la aurícula derecha. Aquí podemos ver un orificio, que es el lugar donde desemboca. Y aquí vemos la vena cava inferior desembocando también en la aurícula derecha. Tres estructuras que desembocan en la aurícula derecha. El seno coronario, la vena cava superior y la vena cava inferior. Hasta aquí señores este video. Espero que les haya gustado entendido. Y no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. El Dr. Reno se tuvo con ustedes, nos vemos en un próximo video. Recuerden, ya saben, activo todos con este canal. Compártanlo con sus amigos de las diferentes universidades que nos están viendo. Nos vemos en un próximo video. Chao.